Hola chicas, buenos días, bienvenido y bienvenida a Susurros del Papel. Buscando ideas para cestra, en YouTube encontré un canal, sus papeles, sus bloques y sus compras eran el desintercambio de galitos, tutoriales, bien descrito y la amistad con Susurros del Papel. ¡Hey! mira hoy quiero montar con vosotros por si alguien lo tiene porque no hay ningún tuto ninguna manera no tuto eh, en español y entonces pues quisiera hacer con vosotros para que veáis cómo se monta este este carrusel veis mira es una cajita para se puede meter aquí un álbum lo que queráis lo podéis dejar como para meter caramelo etcétera etcétera veis así está así estará la prueba que yo hice que lo hice con cartón vale y se pueden aquí veis son marcos para poner las fotos que queráis ¿ves? creo que se va, está viendo bastante bien ¿ves? pero el troquel trae para hacer dos o tres clases de, de, de, de, de carrusel entonces yo voy a enseñar a, vamos a montar juntas yo no voy a enseñar vamos a montar juntas este carrusel porque supongo que habrá alguna bueno pues que que se quede un poco a media porque la verdad es que tiene un poquito de, de, perejil, de perejil entonces esto en realidad se puede dejar así un poquito en alto o se puede depende de lo que metáis dentro o se puede embutir hasta adentro ¿eh? mira así quedaría hasta adentro vale entonces vamos a empezar yo aquí lo hice, mira, aprovechando cartones de, de colecciones de papeles y tal eh, La parte de fuera, lo que es la portada y la contraportada Pues lo aproveché del líder, de, bueno, de todos los que tenía ¿Vale? ¿Veis? Que cada uno es de una madre y un padre Mirad, hasta de galletas hay, hay de todo Mira, acabo de hacer fuerza y acabo de pegar un caballito que luego lo pego Bueno, pues eh, vamos a empezar y entonces os voy a enseñar ¿Cómo se hace ese? Tenemos, a ver, unos cuantos troqueles primero, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Tenemos este troquel, este otro, que es un poquito más, más larga la, la pestaña, ¿veis? Tenemos, yo he cogido... Hay más. Estos dos círculos, que uno es más grande y otro más chiquitito, también lo hemos troquelado. Tenemos estos hexágonos, que uno es más grande, un poquito, y otro más chiquitito, también están troquelados. Y tenemos esto, que es la base donde irán las fotos, ¿vale? Entonces yo lo he troquelado, mira, esto ¿qué es esto, y hay que troquelar 6, ¿veis? Hay que hacer 6 entonces le he puesto aquí cinta de doble cara y aquí también y por aquí detrás también a las seis piezas que hemos cortado. Estas son estas, ¿vale? Que llevan aquí el reborde para después ir dobladas, ¿vale? Estas serían estas. Después eh, yo he cortado dos hexágonos. ¿Por qué? Porque. Esto es cartulina y no es cartón, es muy blandito. Entonces, para que te dé un poquito más de resistencia, he cortado dos chiquititos y dos grandes que van a ir pegados. ¿Vale? Esto sería, pues, este creo que es el chico y este es un poquito... Es que es casi nada, ¿eh? Este, estos dos son iguales y este es un poquito más, chico. ¿Veis? He cortado dos y dos. Y los dos, uno que va a ir pegado con el otro para darle más, más fuerza. ¿Vale? Y esto, ¿veis? Este lo hice en cartón, que no lo utilicé la otra vez, pero ahora lo voy a utilizar. Y este, ¿vale? Y ahora he troquelado uno de cada en, en cartulina, pero se nota un montón. Este tiene muchísimo resistencia. Y esta es una cartulina de, de las normales, ¿eh? del colegio. Y esto es, pues mirad, de las colecciones del líder. Pues corté una portada y e hice dos piezas. O sea que de esta hay que tener cuatro, eh, dos y dos. Dos de una y dos de otra, de estas ¿vale? ¿Qué más? Y he troquelado dos círculos. Que igual. Lo he troquelado. Me estoy quedando sin batería. Lo he troquelado doble. Este sería un poquito más chico. Y este sería un poquito más grande. Para darle fuerza, he troquelado dos. Dos grandes, dos chicos. De, lo... de los redondeles. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vamos a apartar. Que de momento no lo vamos a usar. Vamos a usar esta El grande. ¿Vale? Entonces. Este creo que era el chiquito y este es el grande, creo. A ver. es que este es un poquito lo que se llama, no, este es el grande, pues vamos a utilizar el grande, lo primero que voy a hacer es pegar esta pieza con esta, tampoco es que le vaya a dar una consistencia de cemento, pero bueno, algo más durito, ¿vale? se va a quedar, entonces voy a despegarle todo lo, la cinta de doble cara y voy a pegar esta pieza aquí, mirad, pues ya está pegado, ¿vale? Una pieza con la otra y ahora cogemos las que hemos troquelado con este troquel y vamos a pegarle esta parte de aquí y las vamos a ir pegando cada una en, en uno de los lados del hexágono, ¿vale? Entonces, pues tal que así. Vaya oreja resuena en mi oreja, me Ahí suena y resuena esta palabra. Scraps, scraps, voy a hacer Ash, laori, con susurros ¿esto? del papel. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos todo pegado, entonces vamos a meterle las pestañas laterales un poquito hacia adentro y levantando, eh, doblando por el, por, el, por el punteado nuestro papel. ¿Vale? Porque así. Entonces esta y esta, por ejemplo, ¿no? Y vamos a quitar el trocito este de cinta de doble cara. Lo tengo que poner mirando para mí porque si no, no lo veo. Pues bueno, es así, no lo veo. Bueno, levanto el papelito de la pestaña y ahora levanto este y hago coincidir este con este. De tal manera que quede pegadito. ¿Veis? y este es veis ya están pegados una vez que estén pegados no olvidéis pasarle el, la plegadera para dejarlo bien bien pegadito es que es muy. Este es finito, porque la cartulina ya os digo que es finita. Pero bueno, yo así. Y ya tenemos como una especie de caja hecha. Bueno, vamos a quitarla, la cinta de doble cara a esta pestaña que, que sobresale. Es que me partió la cinta de doble cara y la estoy estrenando, es nueva. Pero de esto, no que me partió, que se quedó la cinta pegada a la cinta, en, al carrete, en vez de pegar. Me quedé. Vamos con el papel de arriba solamente. Entonces, pues la volví a pegar. Y este sería el último. Hago una y ya después, pues hacemos otra. Y ahora, este iría aquí también. ¿Veis? Lleva un. Lleva el pespunteado para doblarla y se pegaría por dentro. ¿Vale? Así. Ahora lo enseño, ¿vale? Así. ¿Veis? y entonces esto lo que hace es que le da, todas van igual pegada cada una a su pared y esto también le da un poquito más de firmeza no mucha bueno depende de la cartulina que uséis yo es que aquí no encuentro cartulina de un mismo color y de gramaje y tanta cartulina imposible no no no voy a encontrar y lo único que encuentro es la cartulina de, de los niños del cole entonces pues lo estoy haciendo así por eso me he curado en salud antes y lo que he hecho ha sido reforzarle esto con con dos, con dos cartulinas pero la cartulina no sé porque aquí tengo pegado esto de la cartulina no pone que es de 50 por 65 centímetros y es ¿veis? pero no esto lo he dejado porque no se va a ver vale que esto va a equiparar. pero no tiene no tiene gramaje ¿eh? el gramaje es el de una cartulina por normalita, ya os digo, paso mura a Menos de... veis pues ya tenemos nuestras cajas forrada ahora qué vamos a hacer ahora vamos a, a cortar otras piezas mira yo en la otra que os he enseñado antes aparte de todo yo le cogí y, y le corté una pieza de esta de cartón y se la metí aquí dentro pegada todavía para porque ya sabes que cuando esto se cierra eh, esto queda más como más chiquitito entonces yo cogí y esto se lo metí así ahí para que todavía le hiciera más más cuerpo este es mi resto de troqueles grande mi álbum B y ahora vamos a troquelar a ver si lo veo en... de sí. ahora voy a troquelar seis veces este troquel vale que es lo que irá pegado aquí encima lo troquelo seis veces y vuelvo bueno pues al final he pegado esta con esta y la voy a pegar en el fondo porque así no se ven las lengüetas que quedan ahí pegadas así que esto le voy a echar cola ¿vale? y la voy a pegar al suelo a la base, de, a la base de, del, del carrusel ahí, ¿vale? Ahí, y así las lengüetas pues quedan cubiertas ahora se mueve un poco porque aún está fresco ¿ves? y así las lengüetas no se ven ya he cortado eh, ya he cortado los 7, los seis perdón que os dije que iba a cortar y le he pegado aquí entre las cuatro eh, un poquito de guasi bueno me falta aquí que pero todas las demás lo tienen puesto vale he cortado las 6 y ahora pues voy a pegarle el último aquí se lo, se lo pego por por la parte Fea. no es que no se va a ver nada ¿eh? ni fea ni nada porque ahora veréis veis ya lo tengo pegado en las seis piezas ¿ves? y ahora pues vamos a doblar vamos a doblar vale conforme nos vaya indicando la línea discontinua del troquel así así así y así para que esto al doblarlo quede para que esto al doblarlo quede aquí pegado entonces voy a despegar la cinta de, de doble cara la remeto un poco porque de la misma medida que, que la pestañilla esa no tenía ¿ves? hago así y la pego ¿ves? igual en esta cara despego la cinta de doble cara lo levanto con cuidadito porque no veo voy a tener que encender la luz a ver. A ver. así y ahora Cuando no vengo aquí por ejemplo en este sí. por ejemplo aquí pues lo cuadro y lo pego y quedaría así ¿Veis? pues lo mismo con todo lo vamos a pegar todo alrededor de esta caja y ya tendríamos la caja con los marcos donde donde van a ir las fotos pues ya lo tendríamos pegado bueno pues hemos cortado a ver, de las piezas que trae, mira, de esta hemos cortado 6. Y ahora le pondré los guasis para pegar. De esta, ¿vale? Que otra pieza que trae, hemos cortado otras 6. De esta, otra 6. De esta, repito, hemos cortado, por si no se ha visto, 6. De esta, hemos cortado una. De esta, de esta, hemos cortado una. Del hexágono, del chiquitito, yo he cortado dos. Lo que pasa es que la he pegado una encima de otra para darle fuerza a la cartulina, ¿vale? Pero si tenéis cartón gordo con una que cortéis ya vale. Y de esta, son estas, ¿veis? Hemos cortado seis. Y le he puesto por aquí guasi. Esto igual, irá igual que la, el otro, que después va doblado sobre aquí. Y aquí le he puesto guasi y aquí también. Esto engancharía uno, uno con otro. Entonces, cogemos esto, que como he dicho yo lo he puesto doble, y empezamos a pegar igual que antes. Esto aquí, ¿Vale? oye tío, está todo, está todo, está, tío, está bien, está bien, está bien, está está bien, está bien, Gracias. bueno pues ya he pegado ¿ves? las tiritas las he doblado por la mitad ¿ves? que había seis a estas también le he pegado ya también el, la cinta de doble cara a esta también a esta pieza que era una y esta pieza que era una también le he puesto a todo el la cinta de doble cara pues ahora nada las doblamos primero vamos a pegar esta como que era. Se puede, porque estas se pueden hacer aparte, entonces, si quieres, podemos pues empezar por esta y empezamos quitándoles la cinta de doble cara y pegándola unas con otras. cúpula formada ¿Ven? ahora quita esto que se queda pegado en todos lados aquí arriba lleva otra cúpula más que sería esta ¿vale? entonces vamos a hacerla vamos a despegar esto así. y la doblamos por lo dobleces de tal manera que esto debería quedar así, me quedar si me equivocado y le he puesto el pegamento por aquí ¿no? se puede ver a ponerlo por fuera porque no se va a ver esto quedaría así y ahora no, no estaba bien vale, vale. esto quedaría bien, vale, vamos bien esto quedaría así pegado así y ahora estas pestañas hay que meterlas ah, a mí se meten por el lado que está dobladas acá ah. bueno, metemos esto haciéndolo coincidir con cada uno de las partes del cucurucho de arriba y por aquí pegamos bien metemos el dedo por aquí abajo ¡Sí! ¡No! ¡No! procuramos que se quede lo más pegado posible por dentro ¿Ven? ahí arriba y esta sería la parte de arriba y esto va embutido igual ahí le damos la vuelta y cada pestaña iría pegado a un ladito del, del tecadito bueno y ahora y ahora voy a pegar esto a lo que era lo que es la tapa vale porque todo esto después a ver, va pegado aquí encima ¿ves? entonces voy a pegar esto a la bueno pues ya hemos pegado todo esto alrededor no es por aquí por aquí vale porque esta capucha irá aquí encima entonces vamos a terminar de hacer la capucha, lo que voy a hacer es despegarle todos los guasis que tiene la parte de abajo de donde no va el pitorrillo y lo metemos por ahí antes de pegarlo aquí, porque si no después no podemos pasarle la de esa, la, la, la, la plegadera para asegurarlo bien. ¿ves? Y además hay que abrirlo. ¿Veis bueno, que estoy haciendo? Quitándole el guasis en este lado. Así. ¿ves? Ya lo tenemos abierto y ahora lo ponemos aquí lo metemos ahí, damos la vuelta al timborrio, lo mejor dicho, y empezamos a pegar por los lados, estaba aquí, estaba aquí, si se quiere pegar, estaba aquí, aquí, ahí, ahí y ahí, si no se os pega, pues le echáis una gotita de pegamento, yo le voy a dar con él, porque tira, ¿eh? Ahí. ¿veis? Y ya estaría todo puesto, y ahora esto va, Encima de esto haciendo coincidir Pero antes vamos a quitarle Las cosas estas la, ¿Cómo se llama esto? La cita doble cara y un día que para mí se quede bueno. Jesús, ¿y donde tiene que pegarse no se ve? Madre mía. Aquí ¿Ven? Vale, así Y entonces esto lo hacemos coincidir Cara con cara ¿ven? Y apretamos Para que se quede bien pegado la plegadera así ¿ves? y ya estaría hecho la parte de arriba lo principal, ¿vale? Y esto encaja en, en la cajita, ¿ves? y ya estaría hecho. Ahora lleva más piezas, ¿vale? Ahora vendrían estas piezas, ¿ves? Que creo que hay que cortar dos, aquí tengo que cortar otra más, y estas irían puestas así, alrededor de aquí, ¿vale? No así. Entonces lleva también una, un pespunteado para doblar. Tampoco hace falta doblarlo mucho. Perdón. Bueno. Y esto iría aquí. Y esto lo voy a pegar con pegamento. A ver qué tal. Se pega aquí, a esta parte de aquí. Echamos un poquito de pegamento. Y ahora hacemos coincidir. Así. Afilito. Ahí y ahí, ahí. Aquí se le puede poner pincita, ¿vale? Sí. Esto es una pestaña que es para juntarlo con la siguiente va quedando así, y luego claro todo irá decorado, mira esta se me ha manchado, creo que de, de colonia pero vamos, no pasa nada porque encima va, va el papel, ¿ves? y va quedando así voy a troquelar la, la que me falta, son de tres, voy a troquelar una más y la vamos a pegar también ¿vale? si aquí la Coca-Cola, la vamos a pegar también, y así de paso, pues esto mientras va, va secándose bueno, pues yo he hecho primero la... Ah, porque hay dos do círculos, ¿no? el chico y el grande. yo he hecho el chico, le he pegado estas tiras por aquí que si os fijáis esta es más chiquitita y esta un poquito más grande pero bueno no no pasa absolutamente nada y ahora para que no se vean estas cosas he cogido dos cartulinas para que dé un poquito más de cuerpo y la voy a meter aquí dentro vale para que dé fuerza y la voy a pegar aquí dentro ¿eh? entonces voy a coger el pegamento y lo he hecho por todos lados incluso aquí se me había escapado ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? está aquí dentro pegada. Ahí. le voy a poner peso, vale, para que para que se pegue bien. Ahí. y la dejamos que vaya tirando el pegamento y se seque. Ahora con las grandes, con los círculos grandes, vamos a hacer exactamente igual, vale. Esta es una tira, esta es otra. Creo que son las dos iguales de alta. Muy bien y si no pues haré una, sí son las dos igual, vale, pues esta la voy a pegar al círculo grande igual que la hemos pegado en esta otra, aquí veis que este es el, el círculo que es un poquito más grande esta será lo que es base, base del tío vivo, esto pues voy a ponerle un poquito de cinta de doble cara porque ayuda, eh si no es que se mueve muchísimo hasta que esté pegada y como no se puede meter ahí pinza pues y hay que darle también la curva, pues entonces lo que voy a hacer es pegarle en estas pestañitas un poquito de, de cinta de doble cara ¿eh? por aquí. Voy a pegársela y por aquí, claro, porque son dos, eh, las piezas que lleva. Entonces por aquí igual y ya empezaremos otra vez a pegarla alrededor del círculo. Voy a pegarle la cinta y vuelvo. Bueno, pues ya mira, ya le he puesto washi, veis a todo. Le vamos a dar un poquito de forma. ¿vale? Ya está igual. Para que se curve un poquito. Y ahora, pues nada, empezamos a levantar y, y a pegar. ¿Vale? Es muchas veces es <ríe> lo más complicado. Voy a levantar los dos. Sí, yo el otro lo he pegado con pegamento, ¿eh? Pero hay que esperar que seque y tener cuidado de, de que no. Que se, es que se resbala. Como lleva la curva, pues tienes que tener cuidado, estás pendiente de que no se te vayan para atrás. Porque se, se resbala. Aunque lleve aquí la doble y tal, pero. Se termina resbalándose, entonces menos más que yo le puse <coughs> intermitente, uno sí, y uno no, para que se sujetaran, le puse cinta de doble cara y a las finales también, a las dos pestañas finales más que no se me movieran. De ahí. El pegamento térmico lo puede usar y se queda pegado de momento, pero que pasa que le va a dar volumen. Quiera que no, por muy bien que lo extienda, siempre te queda algo de volumen. A ver, también deciros que esta es de cartulina y la otra es de cartón, de la tapa de un de un álbum de esto de papeles de líder. Probablemente pues, este sea mucho más blandito que lo. Pero ya que tenía el otro, digo bueno, pues lo voy a utilizar. Esto no se va a ver, ¿vale? Esto es y después por fuera lleva lleva un embellecer que tampoco se va ver, pero bueno podéis yo la verdad es que os recomiendo si podéis hacerlo con cartulina de más gramaje mejor para que queden más fuertecito, más duritos porque la cartulina normal la que yo he comprado el chino creo que es muy blandilla yo eh, la he puesto doble para reforzarla es verdad que no es un juguete que no vamos a estar todos días con esto en la mano pero hay que tratarlo con cariño vale, ya, ya lo tenemos le damos la curvatura y empezamos a pegar al filito y por el doble ahí. si se debe despegar pues nada otra vez y pegar sabes que que no veo el problema de siempre que los ojos voy a salirme de cámara ¿eh? aquí aquí le vamos dando la forma vale ahí ahí es que yo me lo arrimo al regazo para darle Ayudarle y dándole la, la forma, ¿vale? Porque si no, me puede quedar de aquella manera. Aquí, este aquí, este aquí, este aquí, aquí, aquí, aquí, aquí ahí, ahí, ahí. Y ahora, pues nada, con la plegadera vamos apretando un poquito para que se quede bien pegado, ¿vale? Y ahora, pues a por el otro. Y ya está pegado. Y ahora, igual, a por este. Le quitamos los el protector de la cinta de doble cara y a pegarlo vale y aquí le podemos echar un poquito de pegamento o un poquito de cinta de doble cara como esta no está pegada pues yo voy a poner aquí un poquito de creo que por ahí no si, sí, un poquito de cinta de doble cara que se la quito vale pues ya tenemos todo despegado y vamos a ir pegándola. Igual le damos un poquito de, de forma y empezamos a pegar. Lo más filo ¿eh? que se pueda. Este cuesta un poquito más trabajo por, de doblar porque es más durillo. Pero vamos, tampoco. Y ahora levantado aquí porque tira ¿Vale? le pegamos y aquí le ponemos otro cachito de cinta de doble cara o pegamento o qué ¿Vale? pues, esta sería el redondel más grande para que no se nos vea eso, le cogemos. Yo le he pegado dos, lleva dos pegados, eh, pegado con pegamento. Por eso se ha doblado un poco la cartulina, es que es muy finilla. Y lo voy a pegar aquí, para darle un poquito de fuerza. Quizás me cogería uno grande, no sé, mejor que el chico. Voy a troquelar, de toda manera tengo que troquelar dos, dos grandes. Así que voy a troquelarlo. Y si me coge aquí uno grande, en vez de chico se lo voy a poner en grande. ¿Vale? Y yo creo que me puede coger una grande. Entonces voy a coger y voy a troquelar cuatro grandes. Cuatro grandes que van a ir pegadas dos y dos. ¿Vale? Y esta la voy a usar de tapadera para aquí. Ya ahora diré cómo. Entonces voy a troquelar dos grandes, las pego entre sí y vuelvo. Bueno, pues... Ya he cortado y he pegado el número uno para ponerlo aquí de base que lo voy a pegar como hemos hecho con, con el chico, este es grande y lo voy a pegar con pegamento Entonces lo cojo y le echo pegamento. ¿Vale? ¿Me pegamento? lo he hecho pegamento Y ahora lo pegamos sobre la base y le voy a poner peso que quede bien pegado igual que al otro, ¿vale? lo pongo ahí y le pongo peso para que se vaya pegando. Incluso otra columna. Ahí. ¿Vale? Este es el 2, que ya lo teníamos pegado. Tal así está, que es el pequeñito. Y entonces vamos a coger estas piezas. Que hemos troquelado cuatro chicas y cuatro grandes. Porque estas piezas, aunque parezcan iguales, unas tienen, que son estas, una al doblarlo tienen las piezas más altas y otras las piezas más chicas, ¿vale? Entonces cogemos las chiquititas y troquelamos cuatro. ¿Veis? Pues yo creo que son exactamente iguales, pero a lo mejor no. ¿Veis? Bueno, pues son estas piezas. Entonces, estas piezas, ¿veis? Que al hacer así, pues forman ahí una esquina. ¿Veis? Entonces vamos a coger cuatro piezas y vamos a formar una, una cruceta. ¿Vale? Entonces las vamos a pegar así. ¿Vale? Por aquí y por aquí. Aunque esta la verdad que tan blandilla, la cartulina, pero bueno, la pegamos por aquí, le echamos pegamento. ¿Vale? Eso. y esta la pego aquí con esta de tal manera que me cuadren porque después van a ir doblada vale entonces las pego ahí ¿Ven? y esta que no se pegue esto va ¿vale? así ¿Vale? bien pegadita así tengo que dejar que se seque, porque si no se mueve por lo menos un, un poquillo Tardo que se seque esta iría pegada igual aquí le vamos a echar es que no quiero pegarlo mucho porque esta va aquí porque si no se mueve una, se mueve la otra ¿vale? si no se me derbala ahí ¿Ve? así pero por aquí abierta así y esta última quería aquí, entre estas dos, pero vamos a esperar a que, que tiren, porque si no se van a despegar también se puede hacer con cinta de doble cara, pero vamos. Y esta es la que va en medio de estas dos, a ver si la puedo pegar, vaya, ahí y aquí, y aquí y aquí pegada y formarían esta cruz esta cruz son los tirantes esta cruz son los tirantes que va a llevar esto aquí esta parte vamos a ver si, es que sí, si pudiera es que no se quedan quietas se mueve hay que esperar a que seque un poquito lo he pegado con pegamento porque se puede pegar con cinta de doble cara porque el pegamento hay que esperar que seque. Si no, mira, se mueven, ¿ves? Yo la he pegado bien y la estoy trasteando y sin querer pongo una bien y se me mueve la otra. Hay que esperar. O se pega con cinta de doble cara. ¿vale? Entonces esto ahora le vamos, vamos a poner um, cinta de doble cara por aquí. Ya no lo voy a pegar con pegamento, ¿vale? Cinta de doble cara por aquí y por aquí. Y vamos a pegarlo así, de esta manera, ¿vale? Que quede en el centro. Cuando esto se quede, como lo pegamos con cinta doble cara, pero es que no le puedo poner ni la cinta doble cara ahora mismo, porque se me despega, a ver si tira la cola, ¿vale? Cuando le voy a poner la cinta, cuando le pongamos la, la cinta, pues una de estas irá pegada aquí y la otra de arriba, eso es lo que quería decir, en la otra de arriba que sería por ejemplo este, no sé si será esta sí. eh, o esta que ya está pegada iría aquí veis pegada que esto es lo que hace que va pegada aquí aquí y esto es lo que hace que no se hunda para abajo en verdad yo a la mía esto no se lo puse vale porque como es cartón a mí no se me va a hundir pero bueno en el centro es bueno que siempre lleve un refuerzo o sea que el cartón que yo le puse es con cartón contracolado colado en la base y no se me va a hundir nunca pero bueno esto lo trae para estos casos que lo hacemos en, no es cartón, es cartulina, ¿vale? Voy a armar el otro, y lo porque en el otro se hace exactamente igual y voy a dejar que, que se seque y luego lo pegamos. Bueno, pues ya estamos terminando, le he puesto el fondo del papel y he ido combinando, ¿veis? los papeles. ¿Veis? Esto no está pegado para que se pueda sacar. También se le puede poner un acetato, dejarlo por aquí libre y se puede meter ahí fotos o hacer una shaker. Bueno, ya a gusto del consumidor. Y ahora aquí, pues nada, vamos a ir pegándole esto. A ver, este nada más que trae este troquel. Y troquela lo que hay aquí dentro, el, o sea, el marquito de papel bonito y, y bueno, y te hace el el de dentro, el cuadrado de dentro que es el que va aquí metido entonces, para hacerle el dorado de fuera lo que he hecho es igual eh, Pone esto sobre la cartulina dorada dibujarle el contorno por aquí eh, dibujarle también el contorno y con el cuté pues veis, lo he ido cortando hasta para dejarlo al aire, ¿vale? y ahora pues nada, y pegándolo que no me acuerdo allí dejé yo el capuchón de esto lo dejé aquí y ahora no lo veo que anoche ya era muy tarde pues este, cojo el pegamento le echo por todos lados por aquí por donde va a ir pegado y lo voy también combinando es decir al de lunares le pongo el de flores y al que tiene el fondo de flores le pongo el marco de lunares ahora vendría el de flores que lo pegamos aquí aguantamos un poquito como ha pegado con pegamento lo podía haberle puesto a lo mejor alguna tira de washi pero no se lo he puesto ¿eh? va ya habéis visto que va con, con pegamento y el marco a la cartulina también igual lo pegué anoche que ya era tarde y lo pegué con el con la cola vale que no no lleva cinta de doble cara vamos pues nada ahora aquí tocaría el de lunarito que Tenemos ahí un, unos segundos. Vamos, yo lo he hecho para poner fotos, pero la que quiera lo, lo puede poner de adorno, ¿eh? Quiero decir que puede poner ahí checker o, o lo que quiera, depende de lo que vaya a hacer. Estoy mirando. Que yo creo que no se me cayó, lo tenía aquí ayer. Bueno. Vamos a pegarle aquí en otro, que aquí sería de flor. este y por último el que nos queda que sería el de el de lunar que en baja Ahora pues nada, espero que, que seque un poquito ¿vale? Incluso, es que sabes qué? que tengo todas las todas las pinzas un poco un poco revueltas Y las que no aprietan no entran a... no, no tienen la anchura un poco Y la otra es que me da, yo que sé, porque eh, lo aprietan, pero aprietan tan fuerte que, que me da miedo que la aplaste Y es que la aplastan no quiero que se aplasten la verdad voy a ponerlo ahí en la esquina y aquí debería ponerle otra lo aplastan es que está aguantando un poquito eso no es que se lo aplastan como no. bueno pues así quedaría la, la pieza de donde van las fotos metidas si es que queréis poner fotos y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el techo, mira ha quedado así todo lo he, todo he tintado con esta, con esta tinta, que es, pues no sé, no pone... Parece un rosa empolvado, Ash Rose, por esta. ¿Veis? Y ha quedado así. Entonces, ahora os voy a enseñar la parte de abajo, que le puse peso y tal. ¿Veis? Que esto es lo, como así ha quedado. Y aquí encima va pegado esto, que casi no... Quiero decir que casi no se casi no se ve lo que es el papel ni nada porque esto va pegado en bloque encima. ¿vale? ¿Vale? Entonces, pues nada, le voy a echar el pegamento y lo pegamos. Ahí. Pues nada, hecho el pegamento y supongo que habría que ponerle por lo menos ahí en medio un peso. A ver. Ahí, ahí, no, ahí, aquí, ahí. y ahora voy en el centro pues lo voy a poner ese peso para que pegue bien y ya este le falta ponerle uno a dos nitos, pero y los caballos vale mira los caballos también lo he troquelado he troquelado este va un poquito de pie y lo he troquelado en azul y este que va en un blanco roto rosa y azul que van así, es que hay de dos maneras este que está haciendo, el, mejor dicho el caballito y este que va en plano entonces que lado 3 y 3 que si están aquí veis aquí este este y bueno, para que haya tres de un color y tres de otro y el otro está por aquí, pero vamos, que no lo vamos a pegar todavía, que antes de pegar esto hay que hacer otra cosa, ahora Mira, he troquelado seis piezas en dorada. Veis, aquí hay cuatro, uno, tres, cuatro, cinco. Y la otra, o sea, ya os dais cuenta que siempre nos falta una. Cinco, pues se me ha metido aquí debajo. Pues yo las conté anoche y había seis. Bueno, y entonces, estas piezas, dos, tres, cuatro, cinco, estas piezas llevan ahí, veis, como un pespunteado y estas piezas se doblan así y ahora le echamos un poquito de pegamento y van tapando estas uniones vale se pega así veis cada una en uno de los de los laterales y ya tendríamos listo la parte de arriba lo que se refiere a papel si después lo queréis adornar más o menos eso ya es cuestión de gusto vale y ya ya el gusto de, de cada una bueno, pues ya lo he encontrado, es que me he parado y digo voy a buscarlo porque ya ayer me pasó que no encontraba uno y yo no encontraba ni un caballo en un nestor el caballo es que lo guardé en el otro en sí, el otro tío vivo que pensé que era el que se me había despegado a mí a ver si esto quiere bajar la cola y esto ah. Ay, lo aguantamos un poquito para que pegue bien y queda ahí pegado ese sería uno vamos a pegar otro este sería otro pegamos otro Y el último que va tapando el otro. Y ya tendríamos... Bueno, pues con este último tendríamos ya el techo. Lo que es de papel ya no lleva nada más. ¿ves? Ahora ya lo podéis adornar. Si queréis más adorno ya lo podéis adornar como queráis. Eh, yo he pensado que le voy a poner aquí una... Aquí arriba de, le voy a poner una, una bola. Y aquí le voy a poner unos lacitos vale. pero antes de ya os lo enseñaré ya como he hecho vale porque esto ya es a gusto ya cada uno lo puede poner como quiera y ahora antes de quería deciros que, que ahora tenéis que coger una unas pajitas de color que queráis vale eh, que os hagan juego si queréis con, con lo de la foto y tal pues tienes que coger unas pajitas Yo las voy a coger Que tengo una en rosita Creo que hay que coger tres Porque son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son seis, pero La altura y ahora cogéis. A ver, no sé si se va a ver bien Mirad la pajita La ponéis aquí encima y medí. Eh, le hacéis una señal Donde termina esto Para que después no estorbe ¿Veis? Yo le echo una señal al lápiz y la cortáis como queráis, con un cúter, con una tijera, como mejor os venga ¿Ven? Ya está cortada, esta os puede, seguir, os puede servir de guía para el resto, ¿vale? y las pegamos aquí que estos serían como los donde vamos yo he puesto ahí montados los caballos hay quien coge y los pone aquí los caballos pero si va a poner una foto yo aquí no pondría un caballo entonces yo las meto aquí las pego con pegamento térmico y le pego aquí el caballo el caballo también lo pegué con pegamento térmico probablemente por eso se me haya se me haya despagado el mío entonces ahora lo que cojo con esta misma varilla que me vale las pongo aquí y voy cortando os sobrará un cachito de cada eh, pero la Ya la usaremos para otra cosa En la medida de, de las pajitas Se pone aquí Y cortáis tenéis que cortar pues tantas tanta barras En teoría estos son barras, no pajitas Como como de esto haya Es decir, faltaría una, dos, tres y cuatro Cinco y seis, son seis, ¿vale? Volvemos a coger otra La ponemos aquí Juntica y corto aquí tenemos tres yo es que tengo estas pero mmm, también tengo otras que eran de, de lunarito como esta pero como la parte de arriba eh, tiene corazones de banda pues y me parece que son más monos tres ya hay una dos tres cuatro Ve que sobran que sobran cacho una dos un, una dos tres cuatro cuatro cinco, de cada de cada pa, mmm, pajita salen dos ¿Vale? ¿Ve? ya tenemos las 6 y ahora pues con ah, con la pistola de silicona le podemos dar un punto abajo y por aquí detrás si queréis también vale porque esto va encajado entre estos dos ¿Ven? así pero yo tengo que esperar a que a que seque y después, una vez que ya lo tengamos si queréis en entintar, podéis en entintar y si no, los, los caballitos ¿ves? el que no quiera poner caballo pues tiene un, otra figurita que, que pueda meterle pues nada, que le ponga lo que quiera esta es la que venía, vienen dos tipos ya os la he enseñado y esta es la que venía con, con, el, con el troquel que vienen un montón de piezas este se puede hacer otra variante. Y yo creo que la otra es eh, incluso más fácil que esta. ¿eh? No lleva tanta. En el tejado no lleva tantas cosas. ¿eh? ¿Veis? Le doy. Este es el rosa empolvado. No sé si me veis o no me veis. Porque yo me pego las cosas aquí. De la manía. O me habré salido de cámara. Si es así, os pido disculpas. Porque es que. Pero bueno, lo que es que la, lo, lo de esto y eso, ya sé sí que lo habéis visto lo no leí sí. Quien quiera, mira, lleva marcado el ojito O oh, es que ha coincidido ahí una flor Pero vamos, le podéis poner también un ojito Vamos, ya eso es a gusto Podéis ponerle un brillante Podéis incluso ponerle la... así con una cinta ahí Donde se agarra Que no sé cómo se llama El arnés ¿Ve? Ya lo que se quiera una entretener Otro y este sería el último. ¿Veis? Si ya si Y ahora, bueno, nada. Fijamos un poquito aquí. Y subimos para arriba. Y por este lado también. Procuro quitar las tiras y si no las quito ahora. Y ya están pegadas. Este mmm, yo creo que da igual que vayan al derecho, que al revés, porque van uno para arriba, uno para abajo. Después otro. Aquí. Meto otro. se ha hundido un poquito de arriba para adentro porque al cogerle las pinzas como la cartulina es blanda y encima es hueco el la cosa esta como se llama el, el marco es hueco Mierda, perdón pues ya está ¿Veis? así y ahora pues nos entretenemos en quitarnos nosotros los hilos y quitárselo a, al bicho este vale bien entonces una vez que ya está metido ahora ya sabiendo que estos son los que van haciendo el caballito pues los vamos alternando uno haciendo el caballito y otro y otro de pie Entonces, más o menos, como más os gusta a vosotras Este, ahora lo enseño lo único que estoy haciendo es pegándolo lo podéis pegar con pegamento térmico o con el otro, da igual este otro en medio le echo un poquito ¿eh? que le echo un poquito ahí, ahí en medio esto aquí, ya os digo que ya imaginación al poder ¿eh? se le pueden poner aneses se le puede poner lo que queráis este otro que va de pie aquí se verá bien pongo ahí Y este es el último que tengo yo, que, vale, que se lo voy a poner aquí. Ya, puedes ponerle también uno más alto, uno más abajo, porque los caballitos van subiendo y van bajando. Bien, pues así quedaría esta parte, ¿veis? Y ahora, por eso yo no le he querido pegar esto, porque digo, para que meta un... Para meter un, un filito, a esto no a ni torta, ¿eh? Bien, bueno, por ejemplo, un filito ¿ves? se lo metéis por el filillo ¿ves? y sale, y ya, pues ahí le pegáis la foto y se lo metéis. filito de esto, de un punzón, ¿ves? pues así quedaría. y el te Y con el techito puesto, quedaría así. Hay que cuadrarlo bien. Es que lo he aplastado yo cuando le he puesto el el bueno veremos esto ver como va a viajar también sabes porque estoy y podéis ponerlo así que llega hasta abajo veis o lo levantáis un poquito no pasa nada así y ahora yo le voy a poner aquí una pelota y una pelota de esas de también se le puede poner una bandera no sé lo que queráis también a ver con este troquel venía este pero no sé dónde lo he metido y no lo no no lo encuentro no está en mi en mi álbum hoy venía hoy tenía esto que lo troqué en cartón que es como si fuera un sol que esto iría pegado por ejemplo aquí no forrado de papel pero como no me gusta mucho porque no bueno no me, no me llena pues que esto también lo puedo perfilar y recortar pero no lo que voy a hacer es ya os digo meterle una ponerle aquí una bola que vaya engarzada en un pincho bueno luego lo enseño y lo voy a meter aquí una bola de esas que dan vuelta y aquí en cada cara voy a colocarle pues un lacito o una o una pegatina ya sabéis que esto va muy muy decorado en la feria y eso en realidad todo va decorado ¿eh? porque esto tiene que llamarle la atención a los niños para que te diga papá yo quiero ahí yo quiero ahí y y nada y, y vuelvo ya para la para que lo veáis esto ya está terminado eh no es para que lo veáis esto ya está listo pero para que veáis cómo lo voy a decorar yo os pongo una foto y ya está vale yo como yo lo voy a terminar de decorar venga pues nada eh, espero que, que os haya entretenido que os haya gustado el montaje de este troquel que tengo que decir que es de aliexpress que traen mogollón mil piezas que se pueden hacer hasta tres variantes con el mismo troquel que no es barato pero la verdad es que es muy resultón aquí dentro pues podéis meter fotos directamente o podéis meter un álbum de fotos con la medida que tiene esto nada más eh, os dejo cuidaros y, y y si os ha gustado y me queréis dar un like y si queréis tener si tenéis el troquel y, y no sabéis cómo montarlo pues mira eh, es un poquillo complicado, pero porque trae mucho, porque se pueden hacer de varias formas. Pero, después te alegra de haberlo montado, porque queda muy bonito, la verdad. Venga, chao, cuidaros. Bueno, pues así he decorado yo el, el tío vivo. ¿Ves? Que os dije que le iba a poner aquí una bolita. Y le he puesto aquí una bolita con los corazones que lleva por aquí. Y después le he puesto en cada en cada de estos que lleva en cada ala le he puesto combinándolo un lacito dorado y otro rosa y después en los terminales veis de las pajitas para que no se viera el hueco le he puesto un un brillantito y yo ya pues doy por por terminado ya el trabajo, el brillantito también lo que hace es que no baje hasta abajo el, el sombrerete, ¿vale? La cúpula, que se quede un poquillo levantado. A mí me gusta que se quede levantado, ¿eh? Me gusta más que, que agachado del todo, pero claro, eso ya es cuestión de gusto. A mí me gusta un poquito, creo que, que lo realza más y además así se ven los, los, los brillantitos de, de aquí o sea que un poquito no mucho pero sí que se ven pues ya está ahora sí que, que ya hemos terminado espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias muchísimas gracias por pasar a verlo así yo lo único que quería enseñaros era cómo se monta este troquel o como yo lo monto este troquel el otro que os enseñé no va con el mismo montaje puesto que es de cartón y es más duro y este pues al ser de cartulina es más finita pero queda igualmente súper vistoso ¿eh? a mí me ha encantado nada chicas lo dicho un abrazo cuidaros y hasta la próxima chao que no has visto jamás.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 que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros. Yo me he dado del tiempo y me siento distinto porque puedo crear. Cuando va a terminar, nunca.